Presentamos el ciclo medio de instalación y amueblamiento de EASO Politécnico A de Donostia. ¿Te gustaría conocer el mundo de la madera? Es un mundo fascinante. Te familiarizarás con las distintas especies de árboles, conocerás las propiedades de la madera y tendrás la oportunidad de trabajar la naturaleza en estado vivo para fabricar muebles, instalar elementos de madera en viviendas o realizar la construcción de casas de madera. Este ciclo te ofrece la posibilidad de conocer las principales operaciones que necesitas para trabajar la madera, con herramienta manual, electroportátil o maquinaria convencional. Aprenderás a dibujar planos de construcción y, mediante programas informáticos, serás capaz de generar tus propios diseños. En dos años te convertirás en montadora o montador profesional de suelos de madera, puertas, mobiliario de cocina, armario empotrado o estructuras de madera dentro de un sector en el que apenas hay desempleo. Si deseas seguir formándote, tienes la posibilidad de incorporarte directamente al segundo curso de Carpintería y Mueble y obtener dos ciclos formativos en tres años. Desde cualquiera de los ciclos medios, tienes la oportunidad de mejorar tu cualificación profesional realizando en nuestro centro el Ciclo Superior de Diseño y Amueblamiento. Si tienes habilidad manual y te gusta el mundo natural, la madera es tu material. Un mundo de tradición y modernidad te está esperando para que puedas acceder a una profesión de gran futuro trabajando con un material noble, natural y sostenible.